No habéis puesto flechas, eh. O sea que esta es... Bueno, pero por lo menos están orientados, se entiende, cuando está yendo, cuando está volviendo. Bueno, están parados para allá, o parados para acá, pero no Están saben? cogiendo el aro del suelo. Están parados. Están parados. No, no, no, no. Están parados. no hay que liarse. Las flechas son para otro. otro. Por lo demás, eh, ver lo bien que está el contraste de estos colores, que están puestos para que se vea bien. Para eso están las plantillas luego corregiré a vosotros y, y diréis pues no lo he oído eh, lo interesante de esto es que pongáis pues, en propiocepción y cosas de estas el qué, o en el gasto energético o en la intensidad alta el porqué, de acuerdo está bien que pongáis las puntuaciones y está fatal que pongáis el tiempo así, el tiempo está dividido para que lo pongáis con tiempo de información, tiempo de organización y pongáis lo mismo, mm.ss todos los tiempos a eso, de acuerdo eh, y los gráficos pues está claro, así es que ves cosas para y las flechas pues ayudan mucho. Pero que le la pones las flechas, ¿entiendes? No. Si le la pones las flechas, tío. Ah, con las flechas, sí, sí, sí, eso sí. Pues ya, pues venga, vamos a empezar, que este parece que es algo así como con fulajó. Los objetivos, eh, estaba viendo, que lo que no se me ha quedado muy claro ha sido los objetivos del juego, <coughs> objetivos motores, objetivos de consecución y objetivos metas que es como fundamental ponerlos. ¿Dónde los tenemos? En el documento multim eh, esto pues, no, no lo imaginamos así es que mal pues venga lo, lo podéis cambiar eh y, y podéis utilizar a todos lo digo podéis utilizar dos hojitas de estas y, y el logo y eso en vez de ponerlo ahí al principio y ponerlo más bien al final ¿vale? No se ahí lo objetivo que quedaría estupendo exacto venga rápido empezad que queda poco tiempo eh, eh, eh tan Pero por los se a los grupos Pero si no lo a hacer ¿Qué? ¿Seguro que Aquí Jesús Por supuesto, y ya. está me vas me a enseñar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hacéis ahí está el grupo.